Bienvenidos, os presentamos el nuevo Sniff Sniff, una aplicación para iPod Touch, también hay para iPhone y sirve para sniffar, ya lo dice el nombre, Sniff Sniff. Vamos allá, aquí tenemos el iPod Touch, Touch o como lo quieras llamar. Primero se hace la raya, cuando ya la tenemos, se coge y intenta sniffar ahora como estábamos diciendo sniff sniff es una aplicación que permite esnifar si sí, si sí, mira se coge el touch y se hace mmm buenísimo y ahora ya estoy trogado ah, también se puede hacer lo mismo pero al revés o sea poniendo la snifación al revés pues no Ahora Es que aún es tan fase beta Y por eso hay un pequeño error Esta es la versión 1.0 No sale nada porque primero tienes que hacer la raya Cuando ya está hecha Nada más tienes que cogerlo y atnifar En la segunda Podrás hacer Tú con la tarjeta podrás hacer tú la raya Pues vamos allá Atnifar ¡Ya está! Ahora es cuando ya estamos un poco rachos y... ¿Queremos otra raya? Pues lo mismo Hazme fal Y así todo el rato ¡Ah! También le puedes pasar a tus amigos No he probado nunca, bueno Con un iPhone o un iPad Twitch debe ser diferente Como mínimo no debe gustar, no me de vale tanto, ¿no? Pues sí, con que estoy mareando un poco, ¿eh? Es un buen evento, ¿no? soy más feliz que yo que sé Tío ah. Ya lo ven Con Hipot Touch y Sniff Sniff Puedes sniffar que quieras Que quieras Sin que te algo la policía Bueno Me despido, ¿vale? ¿eh? Pero primero Me voy a tomar otro rat mm -hmm. Ay ¿Qué que ha pasado aquí, ya veo doble, se va girando. Ahora, no hay nada mejor en el mundo que... ¡Somos así, tío! ¡Fumate esa! ¡Otra raya! En la 13 en raya es lo mejor, ¿sabes? Claro, otra raya en la 13 en raya es lo lo tiene todo. ¡Drogate! Dino nuevas drogas con el postulto. Yeah.